Hola, qué tal gente. Sean bienvenidos a una evidencia más, a una nueva evidencia de los fenómenos sobrenaturales. En esta ocasión, una persona que trabaja de noche nos ha mandado un material que grabó. Dice que donde trabaja espantan y tiene pruebas de ello. Mi nombre es Oxlack Castro. Vamos a revisar este archivo en video. El mensaje que me llegó a mi WhatsApp dice lo siguiente Hola buenas noches, me llamo Uciel de Tijuana Tengo estos videos de mi extrabajo Dicen que se aparece una niña Pero yo en lo personal no creo que sea una niña Este es el primer video, apenas si dura algunos segundos En él podemos ver algo Una sombra que pasa del lado derecho hacia el lado izquierdo para las personas que pudieron ver esto en los monitores de la cámara de seguridad se trataba de un espectro, de un fantasma, dicen que es el espíritu de una niña, pero sinceramente al verlo a mí me parece que solamente se trata de un insecto que caminó sobre el lente de la cámara de seguridad, por eso se ve de una forma borrosa y oscura y sí parecería un fantasma pero solamente se trata de un insecto en el ente de la cámara. Sin embargo, Usiel nos ha mandado un segundo video. En este podemos ver otra acción aparentemente paranormal en donde trabajaba. Este video sí me parece bastante extraño. Uno de estos letreros que ponen para que las personas no pasen por un lugar eh, el cual acaba de ser limpiado, comienza a moverse de una forma muy extraña. Muchos creerán que parece que lo están jalando y podría ser eso, pero si ponen atención vemos como eh, el anuncio hace lo siguiente. En lugar de ser arrastrado y terminar abierto, simplemente parece deslizarse en esta forma vamos a verlo más detenidamente y me dicen qué opinan es raro, debo de admitir que el video es bastante raro y mucho más raro es que el objeto va avanzando pero cuando en el fondo vemos a una persona que camina por una de las puertas el objeto se detiene y después continúa su camino eso es lo verdaderamente extraño en este video. Pongan atención, vamos a verlo en cámara lenta. Son videos sacados de una cámara de seguridad. Así que el segundo video me parece que fue real. que sucedió? Lo que no sabemos es cuál es la explicación de este caso. ¿Será que el piso estaba demasiado resbaloso? ¿Será que en algún momento, en algún lugar, en alguna puerta haya una corriente de aire que haya hecho que este letrero se haya movido, pero si vemos en los otros letreros, no se mueven, solamente este del centro. Esto es verdaderamente extraño. Esta es una de las cosas que le suceden a todas aquellas personas que trabajan de noche. Muchos seguramente de los que estén viendo este video tendrán alguna historia sobrenatural en su trabajo. Y es que parece que apenas cae la noche, los espíritus, los fenómenos sobrenaturales o las cosas extrañas comienzan a suceder. Yo quiero creerle a Uciel que trabajaba en aquella empresa, que efectivamente quizá no haya una niña fantasma en ese lugar, pero de que pasaban cosas extrañas, sí pasaban. Y esta es una de esas evidencias. ¿Ustedes qué opinan? Mi nombre es Oxla Castro y los espero en la siguiente evidencia paranormal. Nos vemos en el siguiente archivo paranormal. Hasta la próxima.